Últimamente el canal no está creciendo, en suscriptores sí, pero en reproducciones va para abajo No tengo idea del por qué, por más que me esmero, entonces esto lo haré a forma de dinámica Esta canción es un rapeo a cámara y aunque tengo <coughs> un poco lastimada la garganta pues lo quería hacer de una vez Porque me transmite bastante esta canción ya que la escribí hace no mucho en estos meses que he pasado cierta depresión y bueno, la, la dinámica será la siguiente Si tú comentas, si te suscribes, si le das likes si lo compartes Pero sobre todo si comentas y te gustó esta, esta dinámica y esta temática La subiré como realmente se merece Si no, buscaré otras alternativas Disculpa si estoy afónico y si lo leo, pero dice así Toda una vida luchando ¿Y qué me vas a contar? Que ya no quieres llegar, ¿o okay? qué? Las cosas así no se dan, Pepe, pero todo lo que tú me digas, siendo sincero No me retira de lo que quiero, porque sé muy bien que tengo toda una vida Y sé que puedo luchar a contracorriente y llegar, sé que debo llegar ¿eh? Más vale maña que fuerza, es mucho mejor callar y escuchar Así que cuéntame, ¿qué tienes en contra mía? Dime todos los detalles, prometo ayudarte aunque lo que me hables sean palabras vacías porque si uno no lo hace, entonces ¿quién? Yo creo que nadie, porque pelear no voy a perder si no voy a jugar Ni gane ni empate, la inteligencia implica muchísimas cosas Aprendí razón a la falta de atención No trae nada bueno, lo bueno lo traen las personas, pon atención me escucha y razona, a veces el mejor consejo lo da quien te habla sobre sus problemas como persona. Solo perdona, no todo es personal. Si algo no marcha muy bien, recuerda que hay quien de verdad si sí está pasándolo mal. Todo lo cantado, me lo repito a diario. A veces me sirve, pero normalmente eso no me funciona ¿Dónde está la felicidad cuando pesa más este calvario? A veces todo esto se esfuma, pero el dolor no perdona ¿Y qué me vas a contar? ¿Por qué me dices que tengo que aguantar? Sin garantía de por medio mirándome serio Al espejo me veo y entiendo que esto tiene que cambiar Estoy pasando lo mal, el niño creció, la casa cambió La situación no, el tiempo escapó y para variar Desco de soledad, me encuentro rodeado, familia, amigos Novia y mi castigo es encontrarme conmigo y nadie más Duele y de verdad, no hay nadie conmigo El único amigo que me escucha es quien tiene los audífonos en el oído Y tú que ahí estás, te digo que soy Un fucking cobarde, no aprendo de nadie Me creo especial, más quien sigue pagando, todo es mi papá Creo que esta es la primera canción sincera Me odio, me amo, rapeo y me grabo en el fondo Me escondo de todo lo que a mí me puede dañar no puedo más, cantando canciones de amor y otras de reflexión me digo que aguante más, ya no lo aguanto, es un bajón más no puedo parar, y sé que cuando lo escucho un amigo o algún hermano, es más que seguro que alguno me preguntará que si sigo mal, y lo que me queda para contestar es que me siento al sin, que todo va muy bien, que escribí esto por alguien más que no pasa nada, que me siento a gusto en mi casa, feliz en mi cama aunque por dentro sé que de verdad me estoy sintiendo mal y digo que me lo paso genial Me hago el fuerte cobarde por dentro por fuera Alegre, pero por dentro estoy fatal Me siento muy mal, porque estoy tan mal Lo negaré todo, me siento un cobarde Te canto, sé fuerte, solo hago alardes De cosas que duelen hasta rabiar Que maldita es la soledad Carcomete, te aplasta, te asfixia, te araña Te acaba, pero no te mata, solo viene a amenazar Y para variar, no salgo de casa Trabajo entre lazos, vienes y me abrazas Me quito y me marcho, me dices qué pasa y te digo que nada. Y tú me quieres cambiar, por eso mejor de eso paso Junto a los pedazos que dejan el miedo y el llanto Me empado de tanto a lo topo y no más Ya no quiero más, te pido disculpas Más dudo que aceptes, ya no me perdono Escondo todo lo que duele, por eso soy de poco a hablar Y de escribir más, hasta cansarme para deshogarme, Solo hago la de ciudad de gigante, gritando cobarde a dónde voy a llegar, solo quiero estar bien Y ya no sé por dónde comenzar para salir de lo Y no sé ni siquiera cómo voy a terminar Mejor será, decir dos adiós y ya Prometo que lo siguiente que sepas de mí será para bien y no para mal Y no para mal No puedo parar Solo aprendí razona Es que no puedo parar Si uno me dice que lo hago bien Y el otro que lo hago mal Tú dime, ¿a quién me toca escuchar? Espero que la canción haya sido de tu agrado. Recuerda, me encantaría que me comentaras qué te parece este tipo de temáticas. En lo personal son muy, muy, muy profundas en mi caso. Porque fue algo que me estuvo pasando durante bastante tiempo en estos últimos meses. Entonces, pues, si todo va bien, espero subir la canción. Recuerda que ya está grabada al 100%. Ahorita se me fueron algunos detalles por culpa de la memoria y por no leer a tiempo Pero la canción original nada que ver con este cover Está muy, muy, muy bien marcado todo Entonces, como te habrás dado cuenta al inicio me digo cosas que, que todo estará bien Que me hablo a mí mismo, que, que yo me cuente qué es lo que pasa Que porque ya no quiero llegar Después de esos cuatro párrafos, todo lo demás es lo que me ataca por dentro ¿Sabes? Esa negatividad esos desánimos, esas ganas de, de seguir, pues ya no están. Entonces, pues a ver si te gusta. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao.